Crack Crack presenta Bienvenidos y bienvenidas a la Olimpiada de las Letras Hoy comenzaremos con la letra A en la disciplina del levantamiento de pesas La señorita Ana representando la letra A Vamos Ana, muy bien Ana Se inclina y saluda al público presente La mamá A está muy feliz Ahora, tenemos a Boney representando la letra B. Boney tiembla un poco, pero se equilibra. Cargando las pesas. Boney, vamos. Representando la letra B. Saluda al público presente. Mamá B, muy contenta. Continúa Carolina. Con el color rojo, Carolina. Representando la letra C. Carolina carga las pesas y... Haz el saludo correspondiente y mamá se feliz. El turno es para Danielito, representando a la letra D. Ahí tambaleó un poco, pero se pone en forma. Vamos, Daniel, y. Ah, saluda y mamá de feliz. Terminando con la disciplina de las pesas, viene la letra E. Nuestro querido Eric. Vemos a Eric cómo se esfuerza por cargar las pesas ¡Ah! Eric saluda y se despide Mamá E orgullosa de Eric Continuamos con la disciplina Salto con Obstáculos Comienza Fernanda representando a la letra F Saluda Ahí vemos a Mamá F Le sigue Gloria representando la letra G Saluda y mamá G, aplaude. El siguiente competidor es Héctor, representando a la letra H. Saluda, mamá H, feliz. El turno es para Isabel, representando a la letra I. Saluda, Isabel, mamá I, feliz. Cerrando esta disciplina, Juan, representando a la letra J. Mamá J aplaude Continuamos con la competencia Ahora en la disciplina de El lanzamiento de la bala Ahí vemos a Karen Representando la letra K Lanza y Mamá K aplaude Le sigue Linares Representando a la letra L Lanza Mamá L aplaude feliz Continúa Marino, representando la letra M, lanza, mamá M, orgullosa. Y llega Nara, representando la letra N lanza, mamá M, contenta. Para finalizar esta disciplina, viene Ñoño, representando la letra Ñ, mamá Ñ, feliz. Continuamos nuestra competencia con la disciplina Salto Alto. El competidor Oscar Representando a la letra O Saluda Mamá O feliz Y le sigue Pepito Representando a la letra P Saluda Mamá P aplaude Ahí vemos corriendo a Kino Representando a la letra Q Saluda Mamá Q feliz Continúa Robertico Representando a la letra R ¡Saluda! Papá R aplaude Cerrando esta disciplina viene Samuel representando a la letra S ¡Aplaude papá S! Continuamos con la disciplina de el lanzamiento de la jabalina Nuestra primera competidora es Tatiana representando a la letra T ¡Mamá T! ¡Feliz! Continúa Úrsula representando a la letra U Mama U aplaude! Vemos en pantalla a Víctor, quien lanza representando la letra V. ¡Papá V, aplaude! Vemos en pantalla a William, quien lanza representando la letra W. Mama W aplaude! Finalizando esta disciplina tenemos a Xiomara, representando la letra X. Mama X aplaude feliz! Cerramos la competencia de las olimpiadas con la disciplina de las barras. A continuación, Yaima, representando la letra Y. Mamá Y, muy feliz. Nuestra última participante es Zoila, representando la letra Z. Mamá Z, orgullosa. Ha sido una competencia maravillosa. Felicidades a nuestros 27 participantes.